Muy buenas a todos los seguidores del canal de Movimiento Civil Bienvenidos a todos un día más a este canal Quisiera comentaros algo muy importante y relevante Ya saben que mi nombre es Juan Recio Y opero en los mercados financieros Hoy he obtenido una gran ganancia Operando en los mercados Como he hecho siempre a través de las criptomonedas Del sistema de FI, de los metaversos Y de muchísimos activos Que nos van a ofrecer grandes oportunidades Sé que muchos no lo creeréis Pero ahora mismo lo voy a mostrar Porque el cambio radica en cómo tú creas tu realidad a través de tu mentalidad este sistema corrupto y criminal no nos permite hacer eso porque este sistema corrupto te lleva a la desgracia al espolio, al robo y a la corrupción yo no quiero nada de eso por eso ofrezco a los alumnos dentro de mi academia blockchain dos cursos uno básico y otro avanzado para que entendáis cómo operar y cómo ganar billetitos. Cómo ganar dinero. ¿Sabéis por qué? Porque la libertad está en eso. La libertad financiera, la prosperidad, la generación de riqueza. No depender de los estados. No depender de los bancos. No depender del sistema. Eso es lo que yo voy a hacer y lo que estoy haciendo. Os voy a mostrar aquí la operativa que he tenido hoy en los mercados. Fijaros. Esta es el LUNC 97,71 dólares Ahí lo veis, 91,71 dólares. Una cantidad impresionante, operando esta mañana y generando siempre grandes rentabilidades. Eso es lo que tenemos que hacer, generar rentabilidad, generar riqueza y mirar hacia adelante. La criptografía que ha venido para quedarse es el futuro y el que no quiera estar en el futuro se quedará anclado a este sistema, a una realidad que la hace esclavo. A una realidad que no te permite superarte, que no te permite crecer, que no te permite ser quien tú quieres ser. Por eso yo decidí en noviembre del año pasado dedicarme a este mundo y formar y ayudar a miles de personas. En BinX ya tenemos... Cinco copiadores, cinco personas que aprovechan las oportunidades dentro de nuestras operativas para ganar dinero. Y esto no es un anuncio de publicidad, esto es Movimiento Civil, un canal que se creó hace dos años para generar cambios, para que la humanidad entendiera que este mundo es una mentira y que gracias al estudio, gracias a la humildad, gracias al autoconocimiento y gracias a lo que tú mismo eres, a tu interior, Puedes transformar y puedes cambiar tu realidad. Espero y deseo que compartan este vídeo, que le den máxima difusión y muchísimas gracias a todos los que me siguen y a todos los que nos seguirán, porque transformaremos la realidad y transforma transformaremos España, transformaremos este país, un país que se ha arrodillado ante los políticos, banqueros y corruptos que les gobiernan desde hace 40 años. Un saludo a todos, espero que compartan este vídeo y nos vemos en el próximo. Gracias.